Ya se trata de típicas cosas Pero antes de comenzar, recuerden darle like y a presionar en esta imagen del buito Ya que los mando automáticamente a suscribirse Ahí, en el botoncito rojo Ya que así, pueden, ya son parte de, mi, de la familia buitos y pueden ver, ver si sí, cada cada video nuevo que les subimos También a presionar la campanita y esta es la típica cosa Que cuando nosotras nos maquillamos nos em Y nos cometemos un error Nos quieren corregir O, o a veces nos, Y a veces les contestamos de una forma Muy enojada Por así decirlo Así que veamos el ejemplo Aquí les traigo un tutorial De cómo aprender a maquillarte así bella. Mira Primeramente Tienes que, primeramente, porque no, segundamente Tú sabes En primer lugar, burra, porque... No eh, ¡Espérate, porque todo me ha dejado terminar el video! Bueno, la siguiente típica cosa que pasa a los novios Cuando tú, cuando tengas novio Es de que, a veces, por ejemplo, que tú revisas el WhatsApp de su novio El celular de tu novio y descubres que le dice a alguien bonita, por ejemplo O a una amiga del colegio y pues, y pues su novio, obviamente, se va a poner celosa y se va a poner brava y a veces va a poner, o okay, sea, poner una excusa, y como que salí también con alguien para que se vea como vas a defenderse Lo malo es que no es mi caso. <risa> bueno, comencé, bueno, veamos el ejemplo. ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza. Es del colegio, no creas otra cosa. Entonces, ¿por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era para ti. Y esta foto también era para mí. Betty, te lo juro que eso no es así. Ay, déjalo así, que yo salgo con Luis. Big time no lo han hecho porque la típica cosa de que cuando tú no dices que no quieres ir a la escuela porque no pasa nada y descubres que tu crush te estuvo buscando para hacer el equipo en clase mejor veamos el ejemplo hoy no hoy no voy a ir a la escuela aparte siempre voy y nunca hacemos nada sopa de macaco sopa sopa bueno hoy por qué no viniste tuvimos examen sorpresa, hoy hicimos equipos para el trabajo final y tu crush te estuvo buscando Bueno, butos, recuerden que todo lo que les voy a mostrar es solo una comedia para que ustedes se divierten, nunca se lo tomen en serio no quiero ofender a nadie, aviso antes, ahora sí. La, esta es la típica cosa, que cuando un familiar te regala un dinero pero tu mamá lo ocupa pero no te lo dice le dice que te lo va a guardar y al final se lo gasta bueno, amigos, veamos el ejemplo. Mi hija te mandó esto tu tía para tu cumpleaños. ¡Oh, my gosh! ¡Me dio dinero! Ay, dámelo. Cuando lo necesites, yo te lo doy, porque luego te lo gastas. Ma, me das el dinero y ya lo necesito. ¿Cuál dinero? Yo nunca te daré nada. Este es otro ejemplo. Cuando vas a... Te van a hacer una sesión de fotos y te preguntan, te van a tomar fotos, pero te da miedo que alguien, que tu papá lo vea. Pero ve que tus hermanos, bueno, con tus hermanos es distinto o que lo vea tu crush o tus amigos. Y así te las tomarías. Así que veamos el ejemplo. Hey, tú, vamos a mandarle fotos a todos tus conocidos. A tus papás. A tus hermanos. A tu crush. A tu mejor amigo o amiga. Excelente, en un momento se las voy a estar enviando, ¿eh? Aquí vi un tipo de amigas. Por ejemplo, que tu amiga se va a, ir a algo, se va a ir a un lugar espectacular y caro. Y tú, pues quieres tú también te que quieres sorprenderla, pero obviamente no es igual. Así que mejor veamos el ejemplo. Pues te cuento que esta Semana Santa me voy a ir a Miami, ¿y tú? Ah, ¿sí? Pues yo me la pasaré de crucero. Wow, qué cool! Sí, cruzaré por la sala, cruzaré por la cocina, cruzaré por el baño, cruzaré por la cama y así sucesivamente. Buiton, este es otro típico típico. Si tú tienes hermanos, lo vas a saber de memoria. El típico, cuando tú eres el hermano mayor y tienes una hermanita menor, pero se pelean por algo, que a tu hermanita no le gusta que te le, le digan tierna. Y obviamente ahí empieza la pelea y la. Y que la mamá se ponga a favor de la hermanita. Pero también es muy bonito tener una hermana, aunque peleemos. Porque tienes a alguien con quien jugar y aunque sea uno, dos, tres, cuatro, te van a escuchar. Y pues estar solo no es lo mismo. Uy, yo ya lo sé, buitos. Así que mejor les dejo al hermano y recuerden nunca, nunca enfadarse tanto. ¡Ay, qué bonita mi hermana! ¡Parece conejita! ¡Mamá, mi hermana me dijo coneja! Tú siempre molestando a tu hermana, ya no le digas nada. ¡Cara de rata y dientes de conejo! ¡Mírala, mamá! Tu hermanita te lo dice con cariño, ¿cómo eres de delicadita, eh? Bueno, amuitos, este es súper graciosísimo. Y a la vez que nos ha a todas le pasa a algunas personas. Puede bueno, que cuando te preguntan algo, obvio, ¿y tú? Eso es. Mejor véalo Policía, ¿dónde vive? Con mis padres ¿Y dónde viven sus padres? Conmigo Ya, pero digo que ¿dónde vivís? En una casa ¿Dónde está esa casa? Al lado de la casa de mi vecino ¿Y dónde está la casa de su vecino? Si te lo digo no me vas a creer Dime Al lado de mi casa Uy, esto es algo típico Cosas que, las, que las, tus madres a les enfadan O sea, por ejemplo, que tú hagas algo y cuando no lo haces, le enfada. Como si... Sí, como por ejemplo, que tú... Te, les enfada que juegas, y no les enfada que no juegues. Mejor vean el ejemplo, gritos, Créanme. Cosas que odia mi mamá. Que salga. Que no salga. Que coma mucho. Que coma poco. Que duerma mucho. Que duerma poco. Que le conteste cuando habla. Que no le conteste cuando no habla. Jamás a tu mamá la vas a tener contenta Bueno, amigos, espero que les haya gustado Estas típicas cosas que a muchas personas les pasa. Recuerden darle like Apretar la imagen para que se vayan directo a suscribirse Y a la campanita Para que cada video que suba nuevo Los pueda, puedan estar al tanto Así que les mando un gran beso Un abrazo Y felices fiestas de año nuevo la Navidad no es solo por los regalos, sino por compartir y estar con nuestros seres queridos. ¡Los amo!